<risa> se lo puse en la uh, 33 92 1 3, 2 2 2 2 2 server? idiota. No, no, no aguanta no, nada 2 pinche ¿qué? Ese <risa> qué pedo con este